Gente, por fin se aclaran las condiciones de Messi para renovar con el Barcelona, los detalles a continuación. Vamos a ello. Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar como siempre la última hora del Barça, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes. Hasta el final del vídeo porque vas a saber qué es lo que Messi exige al Barcelona para renovar la cumbre entre Laporta y Kuman y mucho más. Ahora vamos a ver, antes que nada, lo que ha dicho Gerard Piqué en las últimas horas y es que se ha confesado el cantenano del Barcelona. Piqué ha vestido la camiseta del Barça de manera ininterrumpida por más de una década y acumula un sinfín de experiencias con el cuadro azulgrana, victorias importantes, tocar el cielo en Europa...